En realidad tuvimos un año de muchas obras públicas. Eh, un año en el que la construcción fue una de las que aportó e importante a la recuperación del empleo en la provincia de Santa Fe y se pudo desplegar eh, un nivel de obra pública eh, en cada pueblo y en cada ciudad. Eh, sin duda que estamos en un ritmo que queremos sostener para, para el 2022 ...por lo que significa eh, la construcción y lo que moviliza... Eh, ...pero además por las obras eh, necesarias, las que tenemos que terminar... Eh, ...que están iniciadas en lo que fue el, todo este año y algo del año pasado... ...y nuevas, eh, en las que eh, hay expectativas en seguir reforzando... ...todo lo que es eh, nuestro programa de fortalecimiento en, en salud... ...y con la salud particularmente en la mejora de la infraestructura del interior y del interior eh, en aquellos lugares donde se fortalece además otra actividad, no solamente la atención eh, a todos los vecinos, a todos los habitantes del lugar, sino por ejemplo San Javier. Besia, donde, Callastá mismo, donde hemos mejorado mucha infraestructura vial, mucha infraestructura histórica y mucha infraestructura de salud, que es clave para quien viene a visitarnos. Si estamos impulsando el turismo, le tenemos que estar brindando las garantías de la seguridad para él, para su familia, que sepa que va a un corredor turístico donde lo van a cuidar de la mejor manera, por eso la decisión de... Él, eh, montar una unidad de terapia intensiva en San Javier eh, y, y la otra en Vera eh, ...dándole a todo ese corredor eh, una estructura muy superior en salud. Desde Reconquista a Santa Fe no había una terapia intensiva... ...hoy pasamos a tenerla en Vera, pasamos a tenerla en, en San Javier por la Ruta 1... ...y cada una de las obras lo que queremos que tenga es ese contenido... ...que sea importante en la realización por sí de la obra... ...lo que emplea mientras se construye y el trabajo que genera después... La, las rutas transversales de las cuales se habló durante tantos y tantos años, bueno, son una realidad hoy, todas en construcción. Esas rutas transversales no solamente nos permiten unir eh, y mejorar la comunicación en zonas que estuvieron aisladas toda, toda la vida, sino que además nos traen de oeste a este eh, mucho flujo turístico del lado cordobés, del lado oeste de la provincia de Santa Fe hacia eh, la costa santafesina. Tenemos en marcha ahora de infraestructura de saneamiento, eh, el mayor nivel de inversión de saneamiento en la historia de la provincia de Santa Fe. ASA, lo que está llevando nuestra empresa santafesina, está llevando adelante eh, obras eh, y licitaciones por montos enormes. Tal la instancia de reconquista, poniéndola al día en agua potable y en cloacas para la proyección de los próximos 20 a 30 años. Lo mismo en la ciudad de Rafaela, lo mismo en la ciudad capital de Santa Fe, generándole una cobertura al 100% y una proyección para los próximos 20 o 30 años. Y lo mismo en Rosario. Rosario generando el acueducto de Gran Rosario que nos va a dar la posibilidad de que más de 500.000 santafesinas y santafesinos de esa ciudad y de las ciudades vecinas pueda estar accediendo a agua potable en cantidad y en calidad.